Buenas. Acá estamos, acá estamos. Entró el Droid Z. What the fuck? Y está random Boliviano, Mussolini, Boliviano, este ecuatoriano, Ecuatepec, mexicano, transexual. Me insultaron.